Maxi López aprovechó el escándalo de Icardi y le pegó a Nara. Mientras en Italia el conflicto de Mauro Icardi en el intero ocupa todas las primeras planas, Maxi López aprovecha para tirar tierra en contra de su ex. Después que Icardi perdiera su capitanía por los dichos de Wanda nada en contra del técnico, el tema se convirtió en un debate nacional en el que nadie quiere quedarse afuera. Los medios dedican varias horas del día a este escándalo que además se condimenta con los rumores relacionados con la vida privada de la pareja. Ahora, Maxi López se sumó a la lista de opinólogos y aprovechó para tirar algunos palos en contra de su ex. A raíz de un artículo que escribió la periodista italiana Selvaggia Lucarelli en el que destaca el poder de Wanda a la hora de hacer valer los intereses de su marido. Como signo de fuerza y empoderamiento de la mujer, la destaca como la más revolucionaria del siglo, López comentó. ¿Qué obstinada esta presunta dama? Cuando intenta mover sus problemas, empieza a decir tonterías para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó. Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar sobre estos dos en la almohadilla milanovina Lucarelli no se quedó callada y se mofó de la reacción de López a través de un tweet en el que, Palabras más palabras menos, decía. Fui amenazada por él al igual que Wanda. Ya me siento dentro de un grupo selecto grupo. Un nuevo frente abierto por López que su ex. Si continúa con la política de ignorar a quienes la atacan, seguramente pasará por alto. Maxi López se mete en los problemas de Icardi y amenaza con revelar secretos de Wanda Nara. La polémica entre Icardi, Guandanara y el Inter de Milán había dejado gran frustración para el argentino. Por si fuera poco, Maxi López decidió sumarse a tanto problema desde su cuenta de Twitter con un amenazante mensaje que solo dejó más preocupado al delantero de los Neroazurro. Además de seguir con la eterna pelea junto a Wanda Nara, su expareja, por los hijos que mantienen en común, Maxi López ha decidido desatar un nuevo escándalo. Su contundente mensaje en Twitter deja más reflectores sobre la esposa de Icardi, que desde hace tiempo recibió críticas desde la red social de parte de su cuñada. Maxi López aprovechó un artículo de la periodista italiana Selvaggia Lucarelli sobre Guantanara para atacar a su expareja. El argentino dejó al aire un nuevo escándalo con la promesa de revelar los peores secretos de la familia Icardi.